Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de las mejores películas de 2021 se terminó el año hace un par de semanas, más o menos y finalmente armé la lista con las mejores películas de lo que fue el 2021 para cerrar también de alguna manera el año en cuanto al cine y empezar con el 2022 voy a hablar seguramente de algunas cositas del año pasado Todavía no quiero confirmar nada, pero hay, hay algunas cositas para hacer. Pero bueno, ya mirando para adelante, para lo que va a ser el 2022. De hecho, el episodio anterior fue un episodio en el que hablé sobre los estrenos de este año, justamente. Así que si quieren ir a escucharlo, se los recomiendo. Además, si se quedan hasta el final, van a notar que se metieron algunas personas por ahí. Sorpresa, si no lo escucharon. No les voy a contar nada. Y bueno, en este episodio me voy a dedicar a hablar de las mejores películas de 2021. Si me siguen en mi Instagram personal ya saben cuáles son las películas porque lo estuve compartiendo ayer. Pero bueno, quería hacer este episodio simplemente a modo de repaso para mencionar cuáles fueron para mí las mejores películas del 2021. Puede ser que para ustedes alguna de estas películas ni siquiera... Eh, Entren en una posible lista de las mejores del año Pero bueno, cada persona tiene su opinión Acá les traigo mi opinión sobre las mejores películas de 2021 Por suerte, hablé de varias de estas películas en el podcast De algunas no hablé por cuestiones temporales Yo empecé con el podcast después de haber visto algunas de estas películas Y en otros casos, no sé, no se no dio de las que ya hablé en este podcast no voy a hablar demasiado, porque pueden ir a escuchar esos episodios en específico, diré algunas cositas, de las que no hablé voy a hablar un poquitito más. Y me voy a meter ya directo con las 24 mejores, porque desde el año pasado armo Está lista con las 12 mejores películas del año, pero como algunas que me gustaban bastante quedaban de afuera de las 12 mejores, Decidí hacer dos listas, una con las 12 mejores películas, y otra con las mismas 12 películas, pero agregando otras 12 películas, que serían otras 12 películas que me gustaron mucho, en total 24, que me gustaron mucho las mejores del año. Entonces voy a hablar de todas, básicamente. Para empezar, puesto número 24, Anet, película dirigida por Leos Carax. Es una película que pasó un poco de largo... No tuvo un gran estreno, de hecho, después de haberse filtrado en internet, como suele pasar, se estrenó en una plataforma llamada movie yo no la conozco mucho, pero sé que mucha gente la consume, y ahí tomó como un poquito más de repercusión, al menos por lo que pude ver. Pero igualmente, no siento que es como una película que se habló mucho, o se vio mucho, en cierto grupo de personas, pero en general no es una película que haya trascendido demasiado. Lamentablemente, porque la verdad que es una película que está buena, es difícil. Creo que es una película que no es fácil en cuanto a su visionado. Yo creo que, a ver, no es la película que pondrías un sábado por la noche para ver con amigos, claramente. Si fumas un poquito, por ahí viene bien. Pero no sería ese tipo de película. Es una película para ver con tranquilidad, para pensarla. De hecho, termina y te quedas pensando varias cosas. Muy bien actuada. Muy bien actuada. Eso ni se discute. Lo de Adam Driver en esta película. Adam Driver tuvo un año increíble. Estuvo en House of Gucci, estuvo en The Last Duel y estuvo acá en Annette. Y mi actuación favorita de estas tres películas, que vi las tres, es la de Annette. Para mí. De hecho, logró una nominación en los premios de la función. Premios de este podcast, pueden ir a votar en el Instagram, encuentran el link en la descripción. O también en las historias destacadas, van a ver ahí premios y en una de esas stories van a encontrar también el link. Es el mismo link, pero bueno. Pueden ir a votar, está nominado a driver como mejor actor Principal, porque la verdad que me gustó Muchísimo su, su interpretación, la rompe O sea, da todo en esta película Marion Cotilar también, muy muy bien Me gustó mucho La película, la verdad que, a ver Tiene una historia Un poco complicada, pero está muy buena Además Es un musical, o sea Lo dije como si fuera Algo sorprendente Que es un musical, pero lo loco es que no hablan. O sea, no, no hay diálogos. Está todo cantado. Son todas canciones. De hecho, en un momento yo estaba mirando la película y. me di cuenta de eso y fue como. che para. como que no hablan. Ahora no recuerdo, porque la vi hace mucho. Puede ser que haya momentitos en los que hay diálogo, pero 90% cantan. Y, y, y no está mal. O sea, porque uno de mis problemas con los musicales es cuando cantan por todo. Cuando van al baño y cantan, cuando se les cae la llave en la calle y cantan, cuando les roban y cantan, cantan por todo. Ese es uno de mis problemas. Cuando las canciones, por ahí son de algo cotidiano, o, o que van para ese lado, y, pero están bien metidas, bueno, está bien. Pero me cuesta a veces, me cuesta eso en los musicales. Y acá... Cantan por todo. O sea, literalmente está toda la historia cantada. Porque además los guionistas son los integrantes de la banda Sparks. O sea, ellos hicieron el guión de la película. Y, y está todo hecho con canciones. O sea, todo queda bien en, en esta película. Entonces, la verdad que, que, que me gustó por ese lado. Y de nuevo, lo de Adam Driver. Mariano Cotilar está genial también. Pero a Adam Driver se come la película. La mejor actuación para mí de un driver este año y véanla véanla que se las recomiendo la verdad que está interesante para ver les repito es una película difícil por ahí les va a costar un poquito por el ritmo dura también bastante pero bueno es una apuesta les puede gustar como no les puede gustar pero es una interesante apuesta puesto número 23, wet size story del gran del gran me voy a parar perdón esto lo hice en el episodio anterior, ahí me paré. Steven Spiller, genio, groso ídolo. El gran Steven que volvió al cine, creo que lo último que había hecho fue... ¿Ready Player One? Creo que sí. Volvió con esta remake de una película clásica que a la vez es una adaptación de un musical. Wet Side Story. Me gustó, si no, no estaría acá. Pero me costó un poquito. Por ahí esperaba otra cosa y, y fue como... Eh, distinta a lo que esperaba eh, por ahí el ritmo me costó un poco eh, por ahí es como que la historia se me hizo un poco eh, no diría lenta pero complicada como que eh, me costaba un poco conectar, no sé pero la verdad que, a ver técnicamente esta película es impresionante, la historia de esta película es impresionante la ambientación de esta película es impresionante, la música es muy buena, es muy buena. no me quedé con canciones como me ha pasado con otros musicales de este año, pero la verdad que es un muy buen musical, es un muy buen musical. en cuanto a coreografías, hay un par que son geniales, hay un momento en el que se ponen a bailar en una calle, entre el personaje de Ariana de Bosé, Anita y su pareja, que ahora no recuerdo el nombre, ahí todos en medio de la calle bailando que es genial, y en el baile justamente, en este baile donde estaban los dos bandos enfrentados, también es genial, buenas actuaciones, por ahí no son geniales, no, no destacan tanto como en otras películas, Rachel Sailor la verdad que está muy muy bien. También está nominada en los premios. Pero, o sea, en líneas generales, me costó un poco. La tendría que ver de vuelta. Me gustaría verla de vuelta. Creo que en los cines no, ya no está más. Um, Tendré que esperar a que, a que esté por ahí para ver. Pero tendría que darle una oportunidad más. Me gustó, lo repito, pero um, quiero verla de vuelta. Quiero verla de vuelta para terminar de convencerme con algunas cosas. Pero la verdad que en líneas generales es una muy buena película. Siguiendo con el puesto número 22 de esta lista, Don't Look Up. Ya hablé de esta película en este podcast, así que pueden ir a escuchar ese episodio. Una película que trajo bastante controversia. No, no me esperaba esto, porque además yo la vi en el cine en ese estreno super limitado que tuvo. Y, y creo que fueron dos semanas antes de que se estrene en Netflix. Entonces esas dos semanas yo ya la había visto y tenía mi opinión nada más porque prácticamente nadie la vio en el cine. Y cuando llega a Netflix, obviamente, Netflix, todo el mundo la fue a ver. Y en esos días era como todo posteos, reseñas, gente hablando de la película, en masa, o sea, todos hablando. Y noté que mucha gente estaba incluso hasta enojada con esta película, como, no, esto... A ver. Se respetan todas las opiniones. Si a mí me gustó algo y a alguien no le gustó, no, no es como... Ah, che, qué mierda, que no te gustó. Pero... Me pareció raro que a tanta gente no le haya gustado. Porque... No, no me pareció una película para eso. Por ahí en otras películas te lo entiendo, pero acá... Si la agarramos por el lado del humor, puede ser. Es un humor que no te digo que es súper complicado, pero es un humor que por ahí a mucha gente no le gusta, entonces es entendible por ese lado, pero la verdad que a mí me encantó, a mí personalmente me encantó. Pueden ir a escuchar ese episodio del podcast para entender un poco más por qué me gustó tanto esta película. Y bueno, vayan a verla que está en Netflix, así que si no la vieron es un gran momento, y si no la vieron... Vayan a escuchar después el episodio de este podcast. Puesto número 21. Ya estamos en el 21, perdón, pero no estoy con la lista enfrente mío. Sí, puesto número 21, The Night House. Película protagonizada por rebeca Hall, que la rompe. La rompe. La quería nominar para los premios de la función, pero me parece que esta película es de 2020. Yo sé que se estrenó en 2021 pero la condición para entrar en estos premios era la única condición que sea una película catalogada dentro del 2021 no dentro de este año en el que se hacen los premios como esta película está catalogada en 2020 no sé qué onda porque pasó mucho esto de que muchas tienen fecha de 2020 y se estrenaron en 2021 porque ya saben el bicho dando vueltas y quedaron ahí pero como que algunas se estrenaron en festivales, entonces quedó 2020, pero se estrenaron en 2021, bueno, no sé. Entonces no me quise hacer mucho bardo y no, no entró, lamentablemente, Rebeca Hall. Podría haber entrado entre las nominadas, porque la verdad que la situación es espectacular. Es ella sola, es este tipo de películas en donde es una persona sola, hay más actores, hay actrices, pero es ella. O sea, la película es ella y con una historia bastante interesante, muy muy buena me pegué un par de cagazos Uf. la verdad que es una interesante película de terror eh, diría más de suspenso, posiblemente pero que la verdad que, que está buena para ver una noche de estas si no la vieron, así que pueden aprovechar para ver una de las mejores películas de terror posiblemente del año la mejor para mí, personalmente, está más adelante. Así que por eso esta no es la mejor. Pero ahí la tiene The Night House, puesto número 21. Puesto número 20, justamente, mira. Ni que lo hubiera hecho a propósito. La mejor película de terror del año. No sabías que le seguía. Censor. De esta película hablé en este podcast. Cuando hice el especial de Halloween. De hecho, lo loco. Acá, confesiones. Del detrás de escena de, de este podcast. Es que... Dentro de ese especial de Halloween, iba a hablar de The Night House Pero al final me decidí por otra y no hablé de esa película Lo que comentaba antes de que tenía mente hablar de alguna de estas películas Y por una cosa u otra no pude Y hablé de Sensor porque realmente esta película me encantó Y tenía que hablar cuando fue el especial de Halloween porque... Esta sí que pasó desapercibida, sigue pasando desapercibida, o sea... Creo que no la vio mucha gente no les quiero decir mucho más, primero para no spoilearles si no vieron la película. Y para no llenarles la cabeza con esta película es genial, esta película es genial, esta película es genial. Y ya que vayan con esa idea, véanla y opinen. Pero la verdad que a mí me encantó. A mí me encantó, de hecho, como los premios los hago yo. La actriz está nominada, Miam Algar, como mejor actriz por esta película, y el guión también tiene una nominación en los premios de la función. Me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho esta película, a ese nivel, y yo creo que es una joyita, como se dice, una joyita oculta, porque realmente no la vieron muchas personas y, y vale la pena. Realmente vale la pena. Puede ser que no les guste. Esto, o sea, los gustos son complicados. Pero realmente vale la pena al menos darle una oportunidad. Y la encuentran por ahí. Lamentablemente porque no se estrenó en ninguna plataforma oficial. No les dije de las demás, creo. anet está en movie. Yo no tengo movie, pero sé que está en movie. Website Story. La volaron del cine. Todavía no está disponible en algún lugar ilegal. Don Look Up. Netflix, The Night House, la encuentran por ahí. Sensor la encuentran por ahí. Y el puesto número 19, que es el que sigue. Puesto número 20, era Sensor, Puesto número 19, Zack Snyder's Justice League. Sí. La tengo que ver de vuelta. Hace rato que la quiero ver. Pero bueno, por si no sabían, dura cuatro horas. Entonces hay que encontrar un momento ideal para verla. Porque no quiero cortarla. O sea, yo sé que la película está dividida también. ...como en episodios... ...o sea, si vos querés cortar la película... ...te dice dónde cortar... ...y lo podés ver como si fuera una miniserie... ...pero no, yo la quiero ver como una película... ...de principio a fin... ...así... ...y hay que encontrar un buen momento para ver una película de cuatro horas... ...pero la verdad que a mí me encantó... ...primero partiendo de la base... ...de que al lado de... ...la Justice League que llegó al cine... Hay un abismo de diferencia O sea, son dos películas distintas Directamente Es la misma historia, eso es lo peor Es la misma historia Porque no no cambia la historia, es la misma Pero son dos películas distintas Es increíble Lo mucho Que cambia esta película Con la, es, con la visión original de Zack Snyder O sea Es impresionante Y no me voy a poner a comentar mucho Porque es una película de 4 horas Imagínense Si hablo mucho con una película de Hora y media o dos horas Acá tengo un montón para para hablar Pero Veanla, está en HBO Max eh, Dura cuatro horas Lo sé, complicado Si les gusta DC Les va a gustar No deberían tener muchas complicaciones Para poder ver esta película Si ya no está mucho dentro de ese mundo Del cine superhéroes Y esas cosas, bueno Puede ser que no les guste si no les gusta Zack Snyder, que pasa también, hay gente a la que no le gusta Zack Snyder. Personalmente es un director que me gusta, así que también por ahí se me hizo un poco más fácil lo de esta película. Pero la verdad que vale la pena. Realmente son cuatro horas que valen mucho la pena. Si no la vieron, vayan a verla. Me gustaría, no sé si alguien está escuchando esto, alguien con poder... ...en este país, en cuanto a la industria del cine... ...que se proyecte... ...porque la verdad que... ...llegó en un momento... ...de hecho HBO Max la sacó... ...y, y vio la luz esta película... ...porque no había nada en HBO Max... ...fue como... ...bueno, no tenemos estrenos... ...ah, pero mira que está esta película... ...que, que, que está ahí guardada... ...y que muchos fanáticos quieren que salga... ...ah, bueno, dale... ...y fue... ...si no era por eso... No iba a ver la luz y no fue a los cines A mí me encantaría que tenga como un estreno limitado Pocas alas que, que lo hagan así Pero En pantalla grande sería genial Ver esta película la verdad No va a pasar, sé que no va a pasar pero bueno eh, Si alguien está escuchando Y lo puede hacer Si quieren preparamos una función especial Ahí entre fanáticos de DC eh, Hacemos una función especial con esta película Y la vemos ahí Sería un golazo Así que nada, pero ver en pantalla grande sería un golazo. Sería genial, sinceramente, y no se pudo. Pero está ahí en HBO Max para verla. Tengo que verla, este año la tengo que ver de vuelta porque la verdad que me gustó mucho. Y se metió entre estas 24 películas, las mejores de 2021. Puesto número 18. Acá la primera trampita. No es trampita, porque dentro de mi reglamento para armar estas listas, considero a las películas que se estrenaron en el 2021, o en el año del que haga la lista, en este caso, 2021, obviamente, y esta película es de 2020, como algunas más, creo, de más adelante, no hay muchas, pero bueno, hay algunos casos. Bueno, The Night House, como les mencionaba, aparecía de 2020, pero se estrenó en 2021, pero esta sí se estrenó en 2020 en Estados Unidos, y acá llegó en 2021, eso pasa también, por eso muchas de estas películas caen en, en la lista del año que sigue. Por ejemplo, el año pasado, 1917, quedó entre las mejores del año. Pero era del año anterior. Suele pasar cuando una película es muy buena, termina aguantando todo el año y quedando entre las mejores. Este es el caso de The Father. Película protagonizada por el gran Anthony Hopkins. Que ganó el Oscar, de hecho, por, por esta actuación desgarradora. Fenomenal. Lo que hace Anthony Hopkins en esta película es pero increíble, increíble, si no quieren llorar, si no la quieren pasar mal, no la vean, o sea, para qué les voy a mentir, no, de no la vean, es así de sencillo, no la vean, no es esta la película, si se la pueden bancar y tienen ganas de ver algo de este estilo, un drama, un dramón, bueno, eh, véanla, porque la verdad que vale la pena, o sea, más allá de las lágrimas que puedan largar, más allá de lo que puedan llorar, es una película que vale la pena ver. Eh, está Olivia Colman también, actriz impresionante, muy buena interpretación también de, de Olivia Colman, pero lo de Anthony Hawkins, merecidísimo Oscar, merecidísimo, y, y esta actuación es espectacular, la verdad que una muy buena película que ha logrado mantenerse todo el año entre las 24 mejores y quedó acá. Puesto número 17, una que vi hace poquito, que todavía no se estrenó en cines, se va a estrenar dentro de poco en los cines, y que la quería ver para ver si entraba entre las mejores del año y se metió ahí entre las 24. Spencer, película dirigida por Pablo Larraín y protagonizada por Kristen Stewart, que otra vez... Una actuación principal en una película Que es todo en la película Y este es un poco el caso de Rebecca Hall en The Night House Porque es ella toda la película Prácticamente hay Más personajes dando vueltas pero Es ella Y, y se o sea, Se cargó la película En una mochila Y empezó a caminar y no le pesó Hasta que se sacó la mochila O sea, Es eso Lo de Kristen Stewart en esta película es genial es genial me encantó realmente me encantó eh, no sé si es la mejor actuación femenina del año porque mucha gente la ponía como la actuación del año como que se va a llevar todos los premios está nominada en los premios de la función tiro chivo de nuevo pero no sé si sería así por afano como puede pasar por ahí con andrew garfield que igual ahí está un poquito peleado con will smith hay que ver qué pasa pero no sé, Joaquín Phoenix con Joker, que ganaba todo, o sea, ya los actores que estaban en, en las categorías con él era como, guay, ella fue, vamos porque acá hay comida, porque no iban a ganar, o sea, era obvio que iba a ganar Joaquin Phoenix todo y acá no, no sé si pasa así, pero es una muy buena actuación, no sé si es mi favorita, mi actuación femenina favorita del año pero es una muy buena actuación, eso claramente... Y es también una película dura, en un, en un punto, no sé si como de Father, pero dura, es un drama bien hecho, bien hecho, la verdad, y la banda sonora, Johnny Greenwood, te amo, te amo desde The Phantom Thread, qué, qué buena banda sonora, qué buena banda sonora, increíble banda sonora. Y acá también la rompe. Y también hizo la banda sonora de The Power of the Dog. Que no estuvo entre las 24 mejores películas del año. Pero fue una muy buena película, la verdad. Vayan a verla, está en Netflix. Ambas bandas sonoras nominadas en los premios de la función. Porque amo a Johnny Greenwood. Y más allá de amarlo, a Johnny Greenwood. Son geniales estas bandas sonoras. Así que, nada. Y también, de hecho, hay una categoría, perdón. Que inventé y que me gusta mucho. Que se llama Momento Mejor Musicalizado. Que lo dice, justamente es el momento de la película Mejor Musicalizado. Y está como candidato el momento de Diana corriendo en esta película. Y justamente para que esté bien musicalizado. Tiene que venir por parte de la banda sonora. Que en este caso corre por cuenta de Johnny Greenwood. Así que bueno... Triple nominación para Johnny Greenwood En mis premios Un genio, un genio Todas sus bandas sonoras me gustan mucho Así que eh, me encantó en esta película Y nada, vayan a verla por ahí O esperen a que se estrene en el cine Que no falta demasiado Y es una película para ver en cines La verdad, incluso creo que la voy a ir a ver Al cine, porque la verdad que está para ir a ver al cine Spencer, puesto número 16 Ya cerquita de los 12 primeros Come on, come on Genialidad. Acá también van a llorar. Acá sí. No se los aseguro, pero 80% de posibilidades de llanto. Me gusta, me gusta el llantómetro para ir midiendo las películas. Qué buena película. Qué buena película. Eh, Mike Mills nominado también en los premios de la Función. Perdón que estoy tirando los chivos de, de los premios de la Función, pero van un poco de la mano con esto de las mejores películas también. Está nominado como director, paren que busco porque no me acuerdo. Sí, por esta película, justamente. Y la banda sonora de esta película también Aaron Dessner y Bryce Dessner, los hermanos de The National. Genialidad. O sea, me encanta The National, así como me encanta Radiohead. Y eso se traslada también a este laburo en, en la banda sonora de esta película. Y de hecho comentaba en el episodio anterior sobre los estrenos que... No sé si los dos hermanos, creo que uno nada más Pero eh, si no fueron los dos Fue uno que estuvo a cargo de la banda sonora de Cyrano Película que se va a estrenar en febrero en los cines Y tengo muchas ganas de verla Cuando me enteré de eso Pensé, listo Denme mi dinero Quiero venir a ver esta película Además de que estaba Peter Dinklage Amo The National Y una banda sonora hecha por los hermanos de Esner, La verdad que me encanta En esta película me encantó Joaquín Phoenix, que se puede decir, ¿no? O sea, venimos de Joker y hace esta película y es como. O sea, también vas a actuar. <risa> Quédate quieto. Es como. Como Christian Bale. De hecho, Joaquín Phoenix, cuando ganó el Oscar, creo, o no sé si era otro premio, pero en uno de los discursos, porque ganó todos, o sea, en uno de los discursos le hablaba a cada uno de de los actores que, que estuvieron nominados con él en esa categoría y cuando hablaba Kristen Bate le decía calmate, tipo actuó una vez mal, chabón una vez actuó mal y es un poco, este el caso también con Joaquin Phoenix, la verdad que una actuación tras otra, genial Woody Norman, que es el pibito de la película también, genial de hecho eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Nominado en Actuación Revelación por esta película eh, me, me encantó Por momentos no sé si era él mismo Haciendo de pibito hincha pelotas que Rompía las pelotas todo el tiempo O estaba actuando No sé, no sé qué pensar eh, Genial, o sea Genial este, este pibito La verdad que está muy bien en la película La Kiming José es es maravillosa, vayan a verla porque es una película muy linda. No sé si se estrena acá en Argentina, tenía entendido que sí, pero no encontré una fecha de estreno, así que no pongo las manos en el fuego. Pero, bueno, la pueden encontrar por ahí, así que está para ver. Puesto número 15. Una que también vi hace poquito y se metió entre las mejores. The Worst Person in the World. Qué buena pronunciación, por Dios. Lo que mejoré... Con mi pronunciación desde que empecé, una maravilla, la verdad, algo maravilloso, maravilloso. Película noruega, si no me equivoco, mm, dirigida por Joaquín Trier, protagonizada por Renat Reims, creo que dije en el apellido, no sé, perdóname Renata, un drama también, un lindo drama, es de estos dramas que no te golpean, o sea, no es que estás tirado en el piso y te sigue golpeando, es uno de esos que te abraza. Que, que, que te ayudan un poco, al menos yo en varios aspectos de, de esta película lo dije en, en mi reseña escrita. Me sentí identificado, o sea, hay cosas en las que me sentí identificado y se maneja muy bien. O sea, todo en esta película, todo lo relacionado a las relaciones, a lo que son las relaciones eh, en, en todos lados, o sea, no importa el lugar del mundo en el que estés, las relaciones son complicadas entre, entre las personas, las personas son complicadas, y, y no es algo malo, o sea, es como algo propio de, de nuestra naturaleza, y creo que es una película que trabaja muy bien eso, desde el aspecto de todos los personajes, y, y eso me encantó, así que veanla, no sé si se va a estrenar en Argentina, no sé, no hay fecha, pero bueno, se estrenó en lo que fue la semana del cine del Festival de Cannes, acá en Buenos Aires, entre noviembre y diciembre, y no sé si va a tener un estreno, digamos, un poquito más comercial. Eh, así que bueno, la pueden encontrar por ahí. Está un poquito difícil para encontrar. De hecho, el otro día cuando vi esta película y publiqué la reseña en Instagram, me preguntaron un par de personas dónde la había encontrado porque no se encontraba y bueno, les pasé los enlaces correspondientes si me quieren hablar se los paso, no tengo ningún problema pero está complicada para encontrarla, al menos por ahora puesto número 14 de esta lista King Richard película protagonizada por Will Smith que de nuevo la rompe esta es la creación que le puede pelear bastante a Andrew Garfield, en esta temporada de premios. Y bueno, yo estoy más del lado de Andrew Garfield, la verdad. Pero lo que hizo Will Smith en esta película me gustó mucho. Es una muy buena historia. Eh, creo que lo que van a leer en todas las reseñas es lo mismo. ¿Quién pensaba en una película sobre el padre de las hermanas Williams? Nadie. Y aún así hicieron una gran película. Y se entiende en la película por qué es esta elección. La verdad que... Me gustó mucho, es larga, tiene un ritmo un poquito complicado por momentos, pero se logra llegar bien, yo creo que se logra llevar bien y es una buena historia, realmente es una buena historia, está muy bien contada, véanla, véanla porque está muy buena, ya está disponible en HBO Max, así que pueden ir a verla. Puesto número 13, que estuvo ahí, ahí, de entrar entre las 12 mejores, que también vi hace poco, fue una de las que vi hace poquito. Estoy hablando de The Last Duel, película dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Adam Driver, nuevamente, una de las películas que protagonizó este año, Matt Damon, Jodie Comer y Ben Affleck. Jodie Comer acá la rompe, la rompe. Nominada también en los premios de la función. Genial, todos están muy bien. Y está muy buena la idea de llevar esta película por varios relatos sobre el la misma historia y sobre el tema del que se habla está muy bueno que se haga esto y lo loco de todo esto es que es una película ambientada en una época que pasó hace mucho mucho tiempo y aún así hay cosas que son muy actuales eso es preocupante por un lado pero también sirve para abrir los ojos y darse cuenta de che para esto está pasando en una época medieval, prácticamente, y hay cosas que siguen pasando ahora, como que no evolucionamos en este aspecto, así que es una película interesante que pasó también sin pena ni gloria, de hecho yo la quería ir a ver al cine cuando quería sacar una entrada, no había funciones, prácticamente había muy, muy, muy pocas, pero esas funciones de mierda que son a las 2 de la tarde, doblada la película, tipo, gracias, muchas gracias, ¿no? Por suerte hace poquito la filtraron ahí en internet, y la pude ver, y ahora dentro de poco se va a estrenar en Star Plus, no tengo Star Plus, pero sé que se va a estrenar en Star Plus, así que, bueno, va a estar un poquito más disponible, pero se puede encontrar igualmente si andan en la de descargar películas, o ver de manera online, se puede encontrar, si no la vieron, véanla porque la verdad que... Vale la pena, vale mucho la pena Larga también, sí, se puede hacer un poco tediosa por momentos, sí Pero vale la pena, vale mucho la pena Y Jodie Comer, genia Genia, genia, genia, de Comer se come la película Pero bueno, vayan a verla que está muy, muy recomendada Ahora sí, las 12 mejores películas del 2021 Puesto número 12, Doom Hablé de esta película en el podcast, así que no me voy a explayar mucho. También dividió aguas. Fue como, la amamos, Doom, genial, maravillosa película, tenis, te amo. Y otras personas, no, qué cagada, me aburrí, me dormí en el cine, no, qué embole, qué embole esta película. No, no hay punto medio, es de estas películas, y acá sí me lo esperaba, es como, no, no hay punto medio. Y es entendible, o sea, hasta cierto punto es entendible. Ya a mí no me gusta que digan, no, esta película es una mierda personalmente no me gusta, pero que te digan, me aburrí, no me gustó, me pareció muy lenta, lo acepto porque es verdad, es complicada, pero bueno, es un libro complicado de adaptar, complicado de llevar a la pantalla grande, y yo creo que Denis hizo un laburo impresionante, esta película ni siquiera les menciono, las nominaciones... En los premios de la función. Porque tiene un montón. Creo que es. Tiene un montón. Tiene un montón. Es una gran película. Si no la vieron. HBO Max. Está ahí. Véanla. Porque. Vale la pena. Denle una oportunidad. Puede ser que no les guste. Pueden esperar a que se estrene la segunda. Esto lo escuché de alguien. No me acuerdo de quién. Porque se nota que esta película es una primera parte. O sea. Más allá de que sea una primera parte. Y de que no se haya vendido de esa manera. Pero que empiece con el. Part 1, o sea, más allá de todo eso, por cómo es la película, por cómo termina la película, por cómo se desarrolla la película, es una primera parte en toda regla. Y si esperan a que se estrene la segunda en 2023, si todo sale bien, creo, o 2024, no recuerdo cuándo estaba previsto el estreno de la segunda parte, puede ser que mirando las dos de corrido sea un poquito mejor, pero bueno... Igualmente se las recomiendo. Y está el episodio del podcast en el que hablé de esta película. Así que pueden ir a escucharlo también. Puesto número 11. Una película que no vio mucha gente porque se filtró ahí para ver de manera ilegal. Se va a estrenar en los cines. Creo que en marzo si no me equivoco. Estoy hablando de Belfast. Que es una de las grandes candidatas en esta temporada de premios. De hecho por eso cuando apareció ahí. En mi página de confianza para descargar películas Vi el póster Y me tiré de cabeza Porque ya se estaba hablando De que era una de las grandes candidatas En esta temporada de premios Y la quería ver, la verdad que Justificado, también en mis premios En los premios de la función Tiene muchas nominaciones Porque la verdad que es una película genial genial Dirigida por Kenneth Branagh Y protagonizada por Jude Hill Que es el pibito de la película El pibito de la película Kaitriona Palfe, Judy Dench, Ciaran Hinz y posiblemente el más conocido, además de Judy Dench, Jamie Dornan. Geniales todos. Creo que están todos nominados en los premios de la función. Básicamente porque las actuaciones son geniales y la película es genial. Vayan a verla o esperen a que se estrene en el cine. Y no quiero hablar mucho porque de esta película voy a hablar en el podcast dentro de poco, así que cierro la boca. Simplemente que es una muy buena película y por eso está en el puesto número 11 En el puesto número 10 Película de la que también hablé en el podcast Tic Tic Boom Película que seguramente muchas personas vieron ¿sí? Acá creo que ya la han visto muchos La verdad que me gustó mucho Lo de Andrew Garfield es espectacular Es espectacular, se merece un Oscar Realmente De hecho en el episodio en el que hablé de esta película Mencioné un hashtag, no recuerdo cómo era, pero como lanzando una campaña para que le den un Oscar a Andrew Garfield. Incluso creo que había mencionado que era para que lo nominen nada más. Simplemente. Porque después de lo que pasó con Taron Egerton era como, mmm, ya veo que no lo van a nominar ni siquiera, pero no creo. La verdad que se merece estar nominado. Y gran película. Gran película, vayan a verla porque... Es muy muy buena, está en Netflix y también está el episodio dedicado a esta película en el podcast. Puesto número 9, News of the World Esta película quedó un poco olvidada porque se estrenó a principios de 2021 y de hecho es de 2020. Se estrenó en Netflix, en la época en la que los cines estaban todavía cerrados. Y a mí me encantó, o sea, me gustó muchísimo esta película. Muchísimo, además es de un género que no me gusta tanto como es el western. Y la verdad que me encantó. Tom Hanks la rompe, la rompe en esta película. Eh, la pibita, Helena Sengel, también está genial. Vayan a verla porque está en Netflix, si no la sacaron. Supongo que no la sacaron, así que bueno. Es una película que las recomiendo mucho, está muy muy buena. Puesto número 8, he hablado de esta película en el podcast. De hecho fue el primer episodio, allá quedó viejo en el tiempo. A Quiet Place Part 2, la segunda parte de A Quiet Place, no tengo mucho por decir, hablé bastante en ese episodio, así que todo está ahí, me encantó, una secuela que me encantó y la verdad que fue una muy linda manera de volver al cine porque no fue la primera película que fui a ver al cine después de que abrieron, pero fue una de las primeras, estuvo en esa época así que fue muy lindo verla en pantalla grande y se metió. Al igual que la primera, que estuvo como la mejor película de 2018, en este caso, esta se metió entre las mejores de 2021. Puesto número 7, otra película que trajo Netflix en principios a principios de 2021, después de que se estrenara en 2020. Love and Monsters, una película bastante infravalorada, como que pasó muy de largo, y yo cuando la vi... Me encantó. Me pasó como con News of the World. Me encantó esta película. Es genial. La verdad que es muy, muy buena esta película. Incluso hasta lloré con esta película, con lo complicado que es para mí llorar. En la realidad llorar con esta película. Así que, nada. Eh, está genial. Protagonizada por Dylan O'Brien. También está por ahí Jessica Henwick, que hace poquito estuvo en la última película de Matrix. Michael Rucker, nuestro querido Yondu. Véanla, porque es una muy muy buena película, creo que está en Netflix, debería estar en Netflix todavía, así que vayan a verla, que es muy buena. Puesto número 6, Spider-Man No Way Home, se metió entre las mejores del año. Le dediqué un episodio a esta película, así que pueden ir a escucharlo, pero bueno, una película que me encantó y que posiblemente después de grabar esto, en estos días vaya a verla de nuevo, porque... De hecho, no sé si se enteraron que cambiaron algunas cositas de la película. Detalles, pero bueno. Los cambiaron. Así que no voy por eso. Tenía planeado ir a verla de nuevo. Pero... Eh, nada, Una película genial. Genial. Eh, y nada más que decir. Pueden ir a escuchar el episodio dedicado a Spider-Man No Way Home. Puesto número 5. Acá... No lo hice a propósito, <risa> quedó así, y puede ser que entre fanáticos de Marvel y DC haya como una pequeña guerra de, no, ¿por qué pusiste a esta película por sobre Spider-Man No Way Home, que es una maravilla? Bueno, es mi opinión. Puesto número 5, de Suicide Squad, para mí, una película genial, una película genial, la verdad que lo que hizo James Gunn en esta película fue algo maravilloso, también hablé de esta película en el podcast, así que pueden ir a escuchar ese episodio, me encantó, me encantó. Tanto como para que esté ahí cerca de los primeros puestos de tal lista. Entre lo mejor, mejor del año. Porque la verdad que fue así. La vi varias veces, de hecho, y, y me gustó mucho. Me gustó muchísimo esta película. Hicieron algo genial con esta película. Que venía de... Algo parecido a lo que pasó con Justice League. O sea, no era exactamente lo mismo. Pero un poquito, ¿no? Como... Tratar de hacer algo mejor de lo que se vio hace unos años. Y funcionó. Funcionó, pero con distancia. O sea, le sacó mucha distancia a la anterior película. Incluso al punto de que muchas personas piensan que esta película no tiene nada que ver con la anterior. Y sí, o sea, tampoco tanto, pero sí. Sigue siendo de alguna manera una secuela de la anterior película de El Escuadrón Suicida. Y a mí me encantó. Realmente me encantó, así que pueden ir a escuchar el episodio del podcast dedicado a esta película. Y si no la vieron, está en HBO Max, así que pueden ir a verla ahí. Puesto número 4, In The Heights. No llegué a hablar de esta película porque empecé un poquito después con el podcast, pero fue la primera película de la que hice una reseña en mi Instagram cuando borré todas las fotos que tenía Mandé toda la mierda y pensé, listo, me voy a dedicar a subir reseñas y cosas más relacionadas al cine en mi feed personal. Y fue la primera. De hecho, gracias a esta película, de alguna manera, empecé a hacer eso. Así que está ahí la reseña. Me gustó tanto que hasta le dediqué una reseña en el feed, básicamente. O sea, tenía tantas ganas de hablar de esta película y todavía no había empezado con el podcast que decidí hacerlo de esa manera. A ese punto me gustó In The Heights. Tuve la suerte de ir a verlo al cine también. Ahí sí fue un poquito más cerca de las fechas en las que el cine abrió nuevamente. Y me encantó. La verdad que es un musical que me encantó. Un musical maravilloso con muy, muy buenas canciones. Acá sí que varias canciones me quedaron completamente grabadas todavía. Incluso en este momento mientras estoy hablando, posiblemente esté sonando alguna de esas canciones en mi cabeza. No lo descarto. De hecho está pasando. Sí, sí, está pasando. Y nada, me encanta, es una película que me encanta, tengo ganas de verla nuevamente, posiblemente lo haga, porque es una muy buena película, que está en HBO Max, si la quieren ir a ver, si no la vieron, la van a pasar muy muy bien, la verdad que acá se los garantizo, eh, acá sí que se los garantizo que van a pasar un muy buen rato. En un momento van a llorar, pero bueno, pasa, pasa a veces, es la vida. Entramos entre las tres mejores. Puesto número 3. Otra película que al igual que News of the World y que al igual que Love and Monsters tienen varias cosas en común, ambas se estrenaron en Netflix, ambas se estrenaron a principios de 2021 y ambas quedaron lejos en el tiempo, pero eso no quita que ambas me hayan gustado como para entrar en esta lista de las mejores del año y en el caso de Pieces of a Woman me gustó tanto que llegó a estar entre las tres primeras de esta lista Es una película desgarradora La van a pasar mal, es un hecho prácticamente Pero vale la pena que la vean Porque la verdad que está muy buena La actuación de Vanessa Kirby es Genial O sea, es maravillosa la actuación de Vanessa Kirby Y es una película realmente muy muy dura Muy muy dura para ver Pero repito, vale la pena verla Así que Háganlo, háganlo, está en Netflix Si no la sacaron Porque vieron que en Netflix sacan muchas películas Y bueno eh, Entrando con las dos mejores películas del año Acá tengo que hacer una aclaración Porque No me pude decidir Para elegir una Como la mejor película Entonces he decidido Que ambas sean las mejores películas del año O sea, ambas se cuelgan La medalla de oro Son la mejor película del año Ahí, juntitas, arriba en el podio Porque sí, realmente Cuando se estrenó La... Que se estrenó primero Fue enseguida, listo Esta es la mejor película del año Pero después vino la otra y fue como Listo, ahora esta es la mejor película del año Que de hecho, de esa película hablé en este podcast Y cuando hablé Mencioné que era la mejor película del año Incluso por sobre la otra Pero después, con los meses Fue como... Y no sé, o sea Como que no se superan entre sí Ninguna es mejor que la otra Y están ahí Y entonces fue como, listo, ya está Que estén las dos Como las dos mejores Y bueno, si no vieron Lo que puse en Instagram ya con la portada de este episodio van a saber cuál es una de esas películas. Por un lado, una de las mejores películas de 2021 compartiendo esa primera posición es Coda. Película de la que hablé en este episodio. Que hace poquito se estrenó en Prime Video, así que por favor vayan a verla que es genial. Y después van a escuchar el episodio de este podcast dedicado a esa película. Esta película... Tiene varias nominaciones también en los premios de la función. Y es genial. O sea, no, no, no puedo decir mucho. Porque si me quieren escuchar hablar de esta película pueden hacerlo en otro episodio. En el que hablé de esta película. Y realmente es hermosa. Es una película hermosa. La van a disfrutar mucho. Se van a emocionar mucho. Realmente vale la pena verla porque es genial. Es genial esta película. Y llegó acá como la mejor película. En un lugar que comparte junto a la otra mejor película de 2021. Que tiene su portada en este episodio. Porque como ya había hablado de CODA, no quería repetir. Así que puse el póster de esta película en la portada de este episodio. Estoy hablando de The Mitchells vs The Machines. Genialidad. Genialidad de película. Realmente es una película... Que viene bajo la producción de Phil Lord y Christopher Miller Creo que de las personas que más amo en el mundo del cine Los amo, estos chabones son unos genios Hicieron genialidades, por ejemplo Por ejemplo, Spider-Man Into the Spider-Verse Cuando me enteré que estaban involucrados en esta película Desde el lado de la producción Quería verla, quería verla y cuando la vi Nada, es, es maravillosa es maravillosa, realmente es una película genial, una animación espectacular Hay tantas, o sea, te bombardean con tantas cosas de esta película Y todo queda tan bien, que es maravilloso O sea, se maneja un humor, se lleva tan bien adelante Porque posiblemente se podría hacer en otras películas Y no quedaría tan bien, y en este caso queda muy muy bien Así que... Nada, es genial, realmente es genial esta película, vayan a verla porque la van a disfrutar muchísimo, está en Netflix, si sí, Netflix no la sacó, Sí está. está, porque creo que hace poquito la vi ahí entre las recomendadas, es genial. genial, si esta película no está nominada al Oscar, ya no sé qué pensar de esos premios, porque vengo bastante enojado últimamente, y si no gana... Yo sé que es complicado porque Disney, Pixar, bueno, siempre lo mismo, pero merece ganar. Realmente merece ganar. Yo sé que me conformo con que esté nominada esta película. Y nada más. Por lo pronto. Pero si gana sería genial. Porque la verdad que, que se lo merece personalmente. La mejor película del año. Junto con Koda. Así que bueno quedó ahí arriba quedó ahí arriba y hasta acá este episodio hablando de las mejores películas de 2021 tenía que llegar ayer este episodio pero bueno no pude grabar así que llegó hoy martes al podcast cosas que pasan inconvenientes que, que pueden suceder pero ha llegado el episodio para cerrar de alguna manera el 2021 aunque no del todo porque hay cositas de las que todavía voy a hablar así que ahí queda a la espera tengo miedo porque acabo de entrar a Instagram en mi celular y no les miento, no tengo cómo comprobarlo, pero realmente no les miento. Lo primero que me aparece es un video de una cuenta sobre cine que sigo, de las tantas cuentas sobre cine que sigo, que publica exactamente, pero exactamente, ¿eh? un video del momento en el que Joaquin Phoenix le dirige la palabra a Christian Bale en esta entrega de premios, que es el que mencioné en este episodio. Y mencioné esto de exactamente porque el video es más largo para quienes vieron esa entrega de premios, o al menos ese momento. Él le habló a cada uno de los integrantes de esa categoría. Y justamente me ponen el fragmento de lo que fue solamente el momento de Joaquin Phoenix hablando de la Christian Bale. Miedo. No tengo cómo comprobarlo, pero créanme que acaba de pasar y da miedo, <risa> da miedo. Cosas que pasan, el algoritmo, señoras y señores. Me pueden seguir en Instagram, como justamente lo acabo de abrir, ya me pueden seguir. Arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer. También en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Mi Instagram personal, PanchaunRaccoon, también en Letterboxd y Medium.